Mis campeones, hoy es el gran día en donde Ana me va a decir que si sí quiere ser mi novia. Tu saldo es suficiente para realizar esta llamada. Ah, no tengo saldo, man. Vamos a llamarla por WhatsApp. Está timbrando, mis campeones, está timbrando. ¿Aló? Hola ¿Qué más princesa? Bien, ¿y tú? Eh, llamado porque hoy es el día más esperado para mí El día más importante de mi vida Quiero, necesito Y me muero por saber qué decisión tomaste <risa> Ay, bebé, tan lindo Mira, gracias sí. por la espera Realmente lo que yo siento sí. por ti es No ¿Aló? No No Me no. no, no. No. Se cae Se, cayó? ¿Se cayó?